Hola Virgo, ¿cómo estás? Me encanta que estés el día de hoy aquí, te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría en donde estamos entregándote en estos momentos esta maravillosa guía para tu alma acerca del dinero, los negocios y todas aquellas fuentes de ingresos que puedes generar o ya estás generando, cómo se están moviendo, cómo te está yendo en este presente y qué es lo que te recomiendan los arcángeles para que Puedes ya sea reactivar tu economía o continuar bajo este flujo positivo del dinero. Virgo, gracias por estar aquí. Te recuerdo suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que nos mantengas presentes en cada momento de tu vida. Muy bien Virgo, pues vamos a darle. ¿Cómo anda tu presente? y ¿Cuáles son tus resistencias? Vamos a empezar con estas dos partes y en este momento vamos a sacar estas cartas. Recuerda que esta guía es general, por lo que puede o no ajustarse a tu vida. Así que te pido que tomes únicamente aquello que resuena en tu corazón, en tu alma. Y lo demás lo deseches. ¿Ok? No que nos llenes de cosas que no te están resonando. Vamos a ver cómo andas en el presente, ¿Cuáles son tus resistencias? Bien, a ver Virgo Vamos a ver qué te dicen en estos momentos tus arcángeles Tienes en tu presente, empiezas con el jardinero gentil ¿Y cómo se relaciona y qué, tiene, qué quiere decir esta carta en el dinero? ¿Tienes muy buenas ideas Virgo? Has recibido como estas chispazos en donde dices, ¡Ah, esto podría ser muy buena idea si lo llevara a cabo! Es muy importante que conectes con estos pensamientos, los bajes a tierra, es decir, anotes cada idea que te está llegando, porque de esa manera tú vas a encontrar la forma de o monetizarlo, ¿Ok? Ponerlo, ponerlo en marcha y generar un ingreso por ese lado. O si estás en alguna empresa trabajando, posiblemente estas ideas que te están llegando sobre cómo mejorar eh, el proceso, cómo, cómo mejorar tu forma de trabajar, cómo mejorar quizá la relación de trabajo en el equipo. Todos estos chispazos que te están llegando, Virgo, es importante que los anotes. Los vayas anotando en estos días porque a través de ello te están mandando el mensaje o la respuesta hacia cómo mejorar tu vida, hacia cómo mejorar este aspecto económico, ¿ok? Ya lo has estado pidiendo, Virgo, has estado pidiendo como, ¿qué más hago? ¿Cómo puedo mejorar? Y te están diciendo, ya te hemos estado enviando las respuestas... Es importante que las anotes, que nos, permitas que nos abras esta puerta para que escuches y puedas visualizarlas. Y ojo, no todos los mensajes, Virgo, te están llegando con palabras, sino puedes estar viendo algo, una imagen, un anuncio que te despierta esa creatividad y que te lleva como a descubrir puertas en las que la humanidad requiere apoyo. Y ahí es en donde tu creatividad entra. Okay, entonces te dicen, en este presente estás recibiendo toda esta información Porque en esto es en respuesta a lo que has estado pidiendo Este jardinero gentil en esta posición, esta cara Se refiere a aquel, representa a aquel poder superior en el que tú creas Al padre, a Dios, al universo, como tú le llames Y te dice, te estoy... Observando constantemente, sé cuáles son tus necesidades, sé qué es lo que requieres para que te vayas hacia la evolución, y a través de mis arcángeles te estoy enviando las respuestas. ¿Ok? ¡Qué bonito! Estás recibiendo respuestas, Virgo. Entonces anótate todo lo que te llegue y ponlo en marcha. ¿Por qué? Porque también estás viviendo y experimentando como muchos cambios, justamente porque estás. te has abierto. A generar un cambio en tu vida que te lleve hacia un nivel más alto De generación de abundancia, de expandirte Que todas esas ideas de repente pareciera como lo estás viendo aquí en esta carta Pareciera como que flotan, como que llegan Y como que tú tienes los ojos tapados porque no sabes para dónde ir Si hacerles caso o no Es muy normal que te esté pasando esto, Virgo porque son las respuestas Ahora lo que tú tienes que hacer con este modificador del mapa mágico O sea, como con todas estas ideas que te están llegando Es bájalas a tierra Anótalas, revisa qué se puede hacer, qué no se puede hacer Y entonces háblalo, por, proponlo, exponlo ¿Por qué? Porque estás en un momento en el que la abundancia con el palacio dorado te dicen Ya lo tienes garantizado Virgo Ya la abundancia ya ni te preocupes porque esa ya está para ti Solo requieres hacer tu 1%. ¿Y qué es tu 1%? Dar tu 100%. Es decir, evita la pereza, evita la duda, evita eh, caer en estos juegos del ego en donde de repente, ah, luego mañana. Ah, tal vez no funcione. Ah, y si mejor le sigo como por aquí, que no me encanta, pero pues de cierto modo estoy seguro, segura. Es muy importante que tengas cuidado con ese juego del ego, ¿ok? Porque estás recibiendo muchas respuestas, Virgo, respuestas que te están reforzando, que ya estás en la abundancia y que solamente con tu decisión y con tu disponibilidad a hacer tu 100%, que es el 1% del universo, vas a incrementar, vas a expandir esta abundancia ya sea en conocimiento, en oportuni nuevas oportunidades y promociones de empleo, Virgo, pareciera por ahí, y tú ya lo sabes, si estás en una empresa, pareciera por ahí que se están moviendo las piezas en ese lugar, en donde ya viste qué opción puedes tomar, o sea, dónde sí puedes levantar la mano y dónde sí sabes que vas a expandirte, ¿no? Como en creatividad, como en libertad. Entonces, haz tu 100%. Ejemplo, si estás en un empleo, tu 100% es mantenerte eh, puntual, mantenerte abierto a nuevas ideas, mantenerte abierto a trabajar en equipo, a tener una comunicación positiva, una comunicación empoderada con tu equipo, con las personas que están contigo. Si eres un empresario o una empresaria, te corresponde trabajar tu propio empoderamiento para que empoderes a tu equipo para que lo motives, para que tengan esta certeza, esta motivación de que sí se pueden hacer las cosas, de que hay que ir siempre por el sí y siempre está ahí, ¿ok Virgo? Estás en ese momento de fuerza, de acción, no te resistas, aquí tienes en tu resistencia es la intención, ¿y a qué se refiere? Mira, esta ave está sobre un huevo, el huevo representa aquellas nuevas ideas que están como gestándose, aquellas respuestas que te están enviando y que solamente están esperando que las tomes para que las bajes a tierra y entonces empieces a actuar sobre estas. Tu intuición te dice que la paz es la verdadera intención con la que requieres empezar a moverte en la vida. No te resistas a sentirte en paz. Si sí hay que cerrar algunos ciclos, si sí hay que moverte del lugar donde estás, hay que hacerlo. Virgo, siento como esta energía en la que se requiere que hagas un cambio de residencia. Y es posible que a lo largo de estas ideas que te están llegando, de estas oportunidades que estás recibiendo, sí se, se requiera que te muevas. No temas. Es importante que si sí haya este movimiento, ¿ok? Tómalo, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que te vas a expandir. Pero no te resistas al cambio. Tampoco te resistas a escucharte, ¿ok? Y escucharte es qué sí me encanta, qué no me encanta, con qué me siento cómodo o cómoda, hacia dónde realmente quiero dirigir mis energías para que evites gastar tus energías en cosas que no te suman. Aquí te están invitando a tomar, a no resistirte, a tomar la verdadera responsabilidad de tu vida, Virgo Es momento de dejar de querer cumplir los deseos de todo mundo Solamente por aquel miedo que tienes a vivir solo o sola O a ser rechazado o a no encajar Es un muy buen momento estos días, Virgo, para que esos miedos los sanes para que entres en este amor propio, en esta conexión contigo mismo, contigo misma, empiezas a poner límites sanos que son tus nos, que a veces Virgo dice sí queriendo decir no, por el miedo al rechazo, por el miedo a no convivir, como a no pertenecer, no encajar, y entonces terminas tronándote, y eso va poco a poco haciendo densa tu energía y al hacer densa la energía bloqueamos la parte de escuchar al alma ¿Okay? entonces es un muy buen momento estos días como de hacer esta depuración de estar en contacto contigo mismo, contigo misma para que todas estas ideas que estás recibiendo las puedas aterrizar de manera clara las puedas poner como en este plan de acción, ¿no? Como un plan de negocios Ah, bueno, tengo esta idea, requiero esto, se requiere esto, hay que hacer esto Y lanzarlo Pero es muy importante que te escuches Que empieces a escuchar este amor interno, lo que te dice tu alma Puesto que lo, la intención principal de tu vida, Virgo, en estos momentos es la paz Has estado pidiendo estas señales para poder experimentarte en paz y te están llegando. Digamos que estas oraciones, estas solicitudes han sido escuchadas. Ya están llegando en tu presente. Y solamente se te pide estar en ti para que puedas verlo, visualizarlo y recibirlo. Y fin. Ahora, esto te lo dicen porque... La mejor forma que ellos, los arcángeles, te invitan a actuar para soltar estas resistencias es... Ten certeza de que lo que te está llegando en esta de jardinero gentil, lo que te está llegando es para llevarte a cumplir tu intención que es vivir en paz. Si tú nos permites entrar en tu vida y escuchas los mensajes que tenemos para ti, te darás cuenta que el camino que estás siguiendo no requiere que lleves tanta carga. Lo único que se requiere es que escuches la voz de tu alma. Esta carta tiene un talismán, como si fuera una bolita y una brújula brillante, y se refiere a seguir e ir de la mano con tu alma, con tus verdaderos deseos, la paz ahí se encuentra, una vez que tú entres en ti, empiezas como a hacerte caso, empiezas a decir sí o no, cuando realmente lo quieres decir, te darás cuenta de todos aquellos pensamientos que surgen en tu mente, y vas a tener la capacidad de identificar a aquellos que lo único que hacen es hacer densa tu energía. Cuando te escuches tú mismo, cuando te empieces a amar, estos pensamientos se van a disolver, y entonces vas a poder aplicar la creatividad a estos proyectos o a estas oportunidades, y te dicen una vez que tengas este, esta limpieza esta depuración te vas a sentir tan libre como si estuvieras en este desierto como si no hubiera nada y solamente existieras tú y tuvieras la inmensa oportunidad de crear de generar de expandir esa, ese amor, esa creatividad y poderlo monetizar ok, aquí te están diciendo Virgo la abundancia ya la tienes el lugar en donde estás es el lugar perfecto. Se requiere que nos escuches, se requiere que te abras a esta comunicación, requieren que anotes todos estos mensajes que te están llegando, estas ideas, porque de esa manera tú vas a poder generar nuevas fuentes de ingreso. Y finalmente te dicen, Virgo... Para que esta vida sea en paz Te dicen Tienes abierto de par en par Y te dicen aviéntate a la aventura de la vida Es un muy buen momento Virgo Para que abras tus alas Para que hoy confíes en ti Nos permitas entrar a tu vida Nos permitas guiarte Porque estas nuevas promociones, estos nuevos proyectos, están guiados por nosotros, están guiados por el amor divino. Y de esa manera, la abundancia también está asegurada. Virgo, muchas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, darle like. Nos vemos en tu siguiente entrega, en tu siguiente guía. Gracias.